No el verso. Bueno, buenas tardes Jorge Capelán, es un honor para mí poder estarme en tu canal de YouTube, manifestarte que el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Oficiativa es el ministerio más joven del Poder Ejecutivo creado por nuestro gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario. Para apoyar a los campesinos, a los obreros, a los emprendedores y a los trabajadores por cuenta propia, es decir, a todos los agentes que dinamizan la economía social familiar en Nicaragua y que generan el 70% del producto interno bruto de la economía de este país. Hemos tenido también grandes éxitos y resultados con las plataformas que hemos venido impulsando a través del Ministerio de Economía Familiar. Tenemos la Dirección de Pequeños Negocios que se encarga de impulsar las políticas gubernamentales acompañando a los emprendedores. Tenemos la Dirección de Asociatividad y Cooperativismo que se encarga de la formalización de la cooperativa. Recordando que nuestro modelo empresarial es un modelo cooperativo, tenemos la Dirección de Agregación de Valor que se encarga de darle el valor agregado a la producción que elaboran nuestros campesinos, nuestros artesanos, nuestros protagonistas. Asimismo, tenemos la dirección de proyectos que se encarga de canalizar los proyectos para ser ejecutados en zonas especiales, en el caso de Nicaragua. De igual manera, la dirección de la Costa Caribe que se encarga de atender a esas zonas especiales, como la zona Costa Caribe Sur, Costa Caribe Norte y la zona especial de Alto Banqui. Es importante manifestarte que tenemos presencia en 20 delegaciones departamentales donde tenemos incidentes que el año pasado atendimos a más de un millón y medio de protagonistas, y que eso significó aporta a la economía familiar de este país y gracias a ello logramos terminar el año con un crecimiento del 9.9%, el mejor de la región centroamericana. Este año vamos a continuar impulsando las políticas gubernamentales, esas políticas públicas de nuestro gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar para darle el salto a la innovación, a la agroindustria y sobre todo a la calidad a cada uno de estos emprendedores, de estos campesinos y de estos productores.